prendido, es sí, porque así todos tenemos defecto, por este de su alta y su baja he ayudado muchas personas, veía cualquiera madre familia que decía, ay me falta una lata de leche cuando la tengo, ah, no, no, no, te preocupes, seguido, metía la mano al bolsillo, seguido, tenga para compre la lata de leche, si por eso es, sí, es sí. Una familia recibe Así inesperadamente esa muerte en realidad queda un profundo dolor. Al menos sentimos y siempre nos llevamos bien. Y fue una cosa entre amigos de ellos, eh, de que los dos que vinieron a buscarlo, que yo no lo conozco. Eh, salieron por ahí más o menos cerca de las seis de la tarde de por ahí. y a donde sucedió el caso yo no no tengo conocimiento pero sabemos que eh, los matadores hay dos presos según nos dijeron y Posiblemente se le hará justicia, ¿no es sí, Claro que sí. Abrigamos esa esperanza que usted acaba de decirnos, eh, porque eh, no era que era un santo el hijo mío, pero que era una persona muy, muy querida.